Espero que te haya encantado este video y si es así, regálame un like. No dejes de suscribirte a Classic.